La construcción del Aeropuerto Internacional de Potosí en su segunda fase ya tiene el 30% de avance con un presupuesto que supera... ...los 65 millones de bolivianos. Creo que objetivamente están viendo que es el 30% del global del aeropuerto... ...seguimos moviendo de tierra, este cero que los potosinos lo conocen... ...con el nombre de Patipati muchos pensaban que no íbamos a lograr... ...tanto trabajo y ahora están viendo objetivamente que lo estamos haciendo... ...hemos terminado también ya el terraplén para el traslado de la nueva vía férrea... ...porque estamos en una nueva vía férrea para que pase por un paso a desnivel... ...entonces también ya está lista, en días más FCA va a poder comenzar a construir... Eh, ...lo que se refiere a la al traslado de la vía férrea, tenemos en la actualidad, actualidad 212 equipos trabajando, 385 personas trabajando en el aeropuerto, 11 frentes trabajando en, turno, en turnos diurnos y nocturnos, y vamos a buen pie. Hasta ahora estamos de acuerdo con el programa, y decir que el proyecto cuesta aproximadamente 392 millones de bolivianos. ¿Es un sueño para los Potosí? Es un sueño, no se puede concebir en un siglo XXI que hayan ciudades capitales que no tengan un aeropuerto internacional. Estamos trabajando para eso, 4.000 metros de pista que van a garantizar que cualquier aeronave pues aterrice en, en el tiempo también eh, que, cómodo para ellos de, de acuerdo a las, a las empresas de aerotransporte. Ingeniero, ¿cómo se está consiguiendo los recursos económicos para este aeropuerto? Lo que hemos hecho es, eh, hemos trabajado en, en hacer una planificación de etapas. La primera etapa hemos concluido, hemos cerrado. Hasta ahí teníamos eh, la cantidad de dinero que, que, que habíamos presupuestado, Indudablemente cada año es dinámico, viene el siguiente, este, vino este siguiente año, teníamos otros ingresos de regalías, otra vez hemos planificado y también se están haciendo las, las, las correspondientes eh, eh, gestiones a la alcaldía, hemos hablado con el Consejo Municipal para que también tenga su aporte correspondiente, eh, hemos hablado también con el, el gobierno nacional y también nos ha cobrado un apoyo correspondiente. Vamos a buen pie, yo creo que como ustedes lo pueden ver, lo más. Lo más dicen las obras y que estamos avanzando y el 30% se lo puede ver objetivamente en este momento.